¿Alguna oportunidad ha escuchado hablar acerca de la plataforma Agrobolsas o de talleres de huertos urbanos o agroturismo comunitario? Pues a continuación estaremos desarrollando cada uno de estos puntos. Le daremos a conocer específicamente en qué consiste. ¿Qué es? Esto junto a Katherine Fernández que nos está acompañando en esta oportunidad. ¿Cómo está? Bien, Buenas gracias. noches. Bienvenida. ¿Qué tal? Todo bien. Uh -huh. Bien, ¿qué son las plataformas AgroBolsas? ¿Qué significa? La plataforma AgroBolsas Surtidas es un colectivo de productores alimentarios en una alianza rural-urbana, ¿no? Por una alimentación digna es la consigna que manejamos. Y bueno, es, es una plataforma que maneja distintas áreas de trabajo. Fundamentalmente hemos armado un grupo WhatsApp que ya tiene casi 800 personas. Entonces, hacemos um, oferta de alimentos eh, centrados digamos en la agrobolsa que es un producto específico y que bueno aparte tiene eh, otros eh, productores acompañan con una diversidad variada fundamentalmente todos son pequeños productores eh, también hacemos ferias los días sábados entregas de toda la preventa que se hace a través del grupo whatsapp los días jueves trabajamos con agroturismo para visitar las comunidades que forman parte de nuestro colectivo y también hacemos talleres de huerto urbano y talleres de alimentación. En las agrobolsas, ¿cuáles uh -huh. son los productos que encontramos? Bueno, la agrobolsa es una bolsa de verduras y tubérculos, papa, por ejemplo, eh, que tiene un precio fijo de 50 bolivianos. Es una bolsa que ya viene surtida, preparada, más o menos con unos 15 diferentes alimentos. Entre, bueno, verduras, hay plantas medicinales, aromáticas, ¿no? También, entonces, esto lo preparan en la comunidad de Chinchaya. Entonces las señoras eh, ofrecen la bolsa a través del grupo WhatsApp y la gente puede hacer sus pedidos. Y esto se entrega los días jueves de 6 a 8 de la noche en diferentes puntos que se avisa en el WhatsApp, ¿no? Para que la gente pueda pasar y recoger su bolsa lista. ¿Estos pedidos uh -huh. son con diferentes productos, lo que uno quiera? Eh, no, ya viene ya preparada, viene. ya viene lista. Viene con verduras, como te decía, uh -huh. eh, tubérculos y muy aparte de la agrobolsa como tal, tenemos otros productores aliados que ofrecen otra variedad y diversidad de alimentos, ¿no? Desde mermeladas, harinas, eh, repostería en general, tenemos también repostería vegana, gastronomía. Eh, ¿Repostería vegana también Sí, tienen? así es. Eh, bueno, es una es una diversidad de oferta, como te decía, fundamentalmente sana, saludable, de pequeños productores que tienen propuesta ¿no? de alimentos, bueno, para justamente... Y están contra... pensando en todo el público, perdón que te interrumpa, uh -huh. porque me llama la atención eh, vegano. También, sí, también. O sea, no somos exclusivamente veganos. Claro, pero los... tienen esta opción. Sí, sí, hay varios de los productores que tienen líneas de alimentos eh, que son eh, fundamentalmente sin carne, porque como colectivo... Pertenecemos a una línea que ya viene reflexionando y debatiendo en los últimos años, el tema del consumo de la carne ¿no? y cómo es que estamos perdiendo la, el bosque amazónico por una ampliación irracional de la frontera agrícola eh, que se está permitiendo para sembrar sujo, que son pastos, que es el alimento del ganado vacuno, ¿no es cierto? Que bueno, está arrasando con la Amazonía, que es una selva biodiversa y que la estamos perdiendo, entonces es muy importante revisar nuestros hábitos alimentarios para poder a partir del consumo, desde lo individual, familiar, eh, reflexionar esto y pues colaborar con una disminución de la demanda. ¿no? Y que sea un poco más sano, ¿no? Es importante porque yo siempre digo, el ser humano no está hecho para comer carne, pero y esta es una opción. También se pueden hacer pedidos eh, con productos uh -huh. veganos. Por supuesto. Sí. Cada productor ofrece en el grupo WhatsApp y también en la página ah. Facebook todo lo que tiene cada semana. no ah, A veces varía un poco la, la oferta, pero en general ya tenemos caseros y caseros fijos. Entonces, eh, eh, vamos renovando la oferta, también a veces incorporan personas nuevas que traen propuestas interesantes, como te decía, desde harinas variadas, Ajá. esto que está, está aumentando, por ejemplo, las afecciones de la celiaquía, hay mucha gente que busca alimentos sin gluten, Exacto. entonces también tenemos oferta de esto, tanto en alimentos secos como frescos, entonces eh, se puede encontrar diversidad. Exacto, para abastecer también a todo el público. Los Así talleres es. de huertos urbanos. Ajá. qué Bueno, los talleres están pensados para... Valorizar los conocimientos de los productores campesinos y campesinas, ¿no? Que ellos eh, guardan un conocimiento que se va heredando de generación en generación y vienen a la ciudad a justamente impartir talleres con estos conocimientos a poderlos transmitir, difundir. Y que no se pierdan. Ahora, Exacto, además que no se pierda y que podamos recibirlos porque en las ciudades tenemos una desconexión casi absoluta con el campo y necesitamos recuperar. Entonces hay mucha gente que está inclinadísima por la agricultura urbana, eh, habilitar en su casa, incluso en departamento, espacios pequeños, grandes que pueda tener, terrazas, patios, macetas, para cultivar algo. Mm, pueden ser alimentos, pero también flores, ¿no? Quién sabe, plantas aromáticas, que desee. Y bueno, los, los productores vienen, justamente el taller dura cuatro sábados, ya vamos por el décimo taller, y es una experiencia bonita porque la gente viene a compartir lo que sabe. ¿no? Hasta el momento, ¿cuántos son los talleres que ya se, se realizaron? Estamos por el décimo taller el décimo. que empezó justamente el pasado sábado, y bueno, la demanda es creciente, entonces hay cada vez más productores eh, que se están animando ¿no? a venir, entonces son 14 comunidades las que componen nuestra plataforma, y estamos animándoles a que, a que vengan, eh, pierdan la timidez y se animen pues, a volverse nuestros profesores. ¿no? ¿Cuánto tiempo de duración tienen estos talleres cada sábado que se, uh -huh. que, que se hacen el tiempo en horas? Son cuatro sábados de 9 a 12 y media. Ah. Y lo importante aquí es que no tenemos un espacio físico, digamos, eh, fijo, sino que el, el grupo de inscritos, la gente va dando su casa. Los que quieren recibir a todo el grupo y en esas casas uh -huh. se hace la práctica. Las comunidades que son cerca a La Paz, eh, el último día el productor nos lleva a su casa, ¿no? Entonces ahí hacemos una práctica de campo y también se aprovecha de pasar un día de campo con la familia. Ay, qué lindo! Además de la práctica nos, nos hacen pasear, entonces podemos conocer todo su trabajo directamente, ¿no? Exacto, que no uh -huh. solamente es teoría, también tiene práctica. Por el agroturismo comunitario, ¿qué es? Bueno, justamente las comunidades también nos reciben, preparan alimentación, eh, se preparan ellos también como guías y nos llevan a conocer las áreas de cultivo. Nuestro objetivo como plataforma es que los caseros y caseras puedan conocer de dónde viene la comida, los orígenes, en qué consiste un cultivo, ya sea de verduras, de tubérculos, árboles frutales. Tenemos comunidades que son circunlacustres, tenemos el trópico de La Paz, de Yungas. O sea, ¿cuál es el Entonces, procedimiento en general, no? Sí, nosotros eh, convocamos a través justamente de los grupos WhatsApp, se conforma un grupo de gente que quiere viajar. En este caso, por ejemplo, para aprovechar el feriado largo, tenemos en, el día sábado acá en Bahía que queda en las faldas del Lillemani y que es eh, un lugar no muy visitado, no muy conocido y que tiene paisajes preciosos. Nuestro objetivo es que la gente pueda ver cómo es la gestión del agua, por ejemplo ahora con el cambio climático, cómo se ha dificultado, cómo los costos de producción de alimentos se han incrementado y sensibilizar para que la gente pueda preferir lo que se produce aquí. Esto a raíz de la falta del agua. ¿Es que se incrementaron es, los costos, que se ha dificultado? Entre otros, ¿no? Entre otros, porque también eh, hay contrabando de alimentos. Varios aspectos. También, sí, es, es, es, es un problema complejo, ¿no? Pero nosotros tratamos de mostrar las realidades. Son comunidades que... Eh, bueno, todas las comunidades con las que trabajamos no son conocidas, sí. entonces no están acostumbradas a recibir visitantes y hemos empezado ya hace un año con este proceso de que ellos vayan, eh, por ejemplo, variando su gastronomía para sí. recibirnos, eh, que nosotros veamos en el plato todo lo que ellos producen. ¿no? Además, eh, por ejemplo, en el caso de este fin de semana vamos a visitar zonas donde se puede evidenciar el retroceso glaciar del Lillemani. ¿No? Entonces vamos a ir a verlas, vamos a ver dónde se ha secado el agua, ellos nos van explicando lo que ha sucedido, pero cuáles son sus estrategias de adaptación también, ¿no? Claro. Y cómo ellos continúan produciendo. Hay que buscar soluciones también. Sí. ¿Dónde uh -huh. podemos encontrarlos o dónde te encontramos a ti para hacer estos pedidos, para poder visitar también uh -huh. o formar parte de estos grupos, este taller? Uh -huh. Bueno, nosotros somos un grupo virtual. Entonces, a través del 725-25914, pueden unirse a las páginas de Facebook. Eh, ya sé que pueden escoger la de Agrobolsas o las, las áreas específicas, ¿no? como el Agroturo, los talleres. Perfecto. Uh -huh. Gracias. A ustedes. Fue un gusto, uh -huh. ha sido un placer que nos estés acompañando. Para nosotros también. Sí. Conociendo también eh, estos aspectos incluso de los cuales la gente también puede participar, puede formar parte, puede visitar también estos diferentes gracias. lugares y sin duda eh, optar por alimentos más saludables. Muchas sí. gracias. A ustedes. Hasta una próxima, ha sido un gusto. Que tengas una Realmente. bonita noche. Ustedes también. Amigos, permítanos hacer una breve pausa, guárdenos unos minutos que ya regresamos, aún tenemos más.